Uh, buenas a todos, hoy aclaramos un poco el tema de la sombra con mancuernas, primero que te quiero decir es que no es un entrenamiento de musculación, ¿vale? no es culturismo, no vamos a buscar uh, de aquí dentro de un mes o dos o tres uh, pesas más grandes, no nos hacen falta, no trabajamos ni bíceps, no trabajamos ni espalda, no trabajamos culturismo, ¿okay? no es crecimiento muscular punto. Segundo, no buscamos técnica correcta. ¿Por qué? Porque no es un entrenamiento de técnica, es un entrenamiento de fuerza-resistencia. Entrenamos resistencia en los hombros, en los brazos, en el tronco, en el core ¿vale? Porque siempre involucramos, siempre trabajamos con todo el cuerpo para golpear, ¿ok? Pero no voy a buscar la técnica correcta porque esto supone estirar los brazos en los golpes directos. ¿no? abrir más los hombros en los golpes circulares, lo que me puede a mí lastimar muchísimo los hombros, los codos, ¿no? porque no es cuando tiro con una pesa y lo tiro hasta el final me puedo lastimar el codo, me puedo lastimar el codo. En los golpes circulares, mira, que habéis visto que siempre estoy, estoy haciendo los golpes muy cerrados, ¿vale? aquí 90 grados los codos, que normalmente es esto de 90 a 120 grados los codos, pero si yo abro más, si yo abro más, hasta con, con la mano libre me puedo lastimar el hombro, ok, es importante, lo que buscamos aquí es resistencia, fuerza, aguantar los 10 asaltos, porque ya hemos llegado a 10, ¿a que sí?, y creo que vamos a subir, ¿no chicos?, y entrenamos esto, vale, fuerza, resistencia. No me interesa hay un pájaro carpintero por aquí, me acompaña. No me interesa soltar con mucha fuerza, ¿vale? Tenemos que controlar. Miradme en los vídeos porque estoy, estoy siempre controlando los brazos, no los dejo no los dejo así, no, no. Ya esto en, en dos o tres entrenamientos ya lo tienes que dejar. Tercero es un entrenamiento que entrena muchísimo la memoria muscular. Por eso trabajamos combinaciones. Por eso trabajamos combinaciones. ¿Para qué? Para quedarnos con, con, con, los, con los movimientos, con los golpes, para asimilar las combinaciones. Y luego en una pelea, en una competición, cuando vas a, tú vas a observar, estás formando reflexos. Tú cuando vas a observar que el oponente te ha dejado hueco, ya no tienes que pensar, tengo que hacer 2-3-2. Dos, dos. No. Ya. Todo sale, todo sale, como tu respiración natural, ¿vale? Asimilamos, por eso trabajamos este entrenamiento que ya es largo, espero que no es aburrido, ¿vale? Y vamos a seguir así y mejorar. Ok chicos, un saludo.